I'm cuatro uno de la serie ciento sesenta y cinco el número ganador es el 1841 de la serie 165, en la ciudad de Ibagué. Repetimos el resultado del premio mayor de esta noche, el número 1841 de la serie 165. ¿Es correcto el resultado, señores delegados? Es correcto. Felicitaciones, en este momento caen las balotas.